Bueno, yo hace unos días he dicho que las medidas que ha acordado el Gobierno sobre pensiones, sobre, sobre la reforma laboral y sobre un ahorro de 50.000 millones me parecen muy bien, creo que son muy oportunas y lo que hace falta es ponerlas en marcha cuanto antes.